Señores, seguimos. Alex Rodríguez, del béisbol a las pasarelas. Es modelo. Es modelo. El ex pelotero de Grandes Ligas. Alex Rodríguez demostró que no solo es capaz de sacar la pelota del estadio o comentar los juegos deportivos. La pareja de Jennifer López desfiló por primera vez para la empresa estadounidense de artículos deportivos Dirk Spartan. ¡Ey, ey, ey, ey, flaco! ¡Ey, ey, ey Repite esa es palabra. Es un primo mío, de nuevo. Sporting good. <ríe> <ríe> <ríe> portando una camisa eso, de cuadros Martín. verdes. <ríe> <ríe> con un pantalón deportivo. Y un eso no es Nike. Eso, es eso es Nike. Eso es no, no, Nike. No es un hombre Nike. Nike. No me haga de eh, repetir la <ríe> <ríe> No, pero. No, no. no. Mira, portando una camisa de cuadro verde con un pantalón deportivo y un abrigo acolchado de la marca Nike. Nike. Ahí sí, el Nike, abrigo Nike. sí. Nike. Nike. Nike. Es Nike en realidad. Rodríguez Camino. De la tabla junto a otros modelos y personalidades del mundo deportivo que presentaron Todas las ofertas de ropa deportiva que posee la empresa. ¿Cómo que se llama la empresa? ¿A no? te ponen bueno, uno, ¿no? No la empresa, ¿cómo que se llama? ¿Cómo, ¿Cómo que? Dirk Sporting God. <risa> <risa> Alex Rodríguez. <risa> <risa> <risa> Compartió. Yo me vi que me tragué a girar y quinto, <risa> Señores, Ale Rodríguez está en todas, Esa mujer lo ha puesto a mujer, Esa mujer lo pone a todas. No yo, se lo pone volado, que está con una mujer que, Yo me imagino de Rodríguez. Un hombre que, lo que, que antes pensaba en entrenar. Ay, eh, eh, man, de, en una finca. Que, a lo más. Es, no, eso no le va a salir de la cabeza a dije Quiero ser modelo. O sea, que Alex Rodríguez dice, quiero ser modelo. eso ah, Tiene que ser la mujer que lo, lo pone en eso. No tiene, sí, sí, tiene que ser ella porque es que él, no va, él no va a coger solo para allá. Vemos, y va a una cosita. Y más un hombre que está ok ocupado en una claro. en la televisión como cronista. Sí, uh -huh. y también está como cronista y lo sacan de ahí y le ponen una falda al hombre. <risa> Dios no, mío, no, seguimos. No. Bueno. Bien, con lo más lindo que tiene las redes de aquí de Santo Domingo. <risa> <risa> lo más lindo. Ah, ok, vamos con eso, señores. <risa>